Hoy te traigo espinas, no te traje rosas Vengo a explicarles cómo es que está la cosa Vine haciendo rimas de forma precisa y preciosa Como aleteo de mariposa Quiero el saber mientras quieren brillantes Aunque ande compás tengo versos elegantes Quiero ser pequeño pero entre los gigantes Por ese motivo es que me tienes delante otra canción, ponle precio Vine a besarte y a curar nuestro silencio Mientras que el amor no se vuelva desprecio Y no vea miradas muertas al entrar al colegio Es lo mejor que se hacer y sigue siendo gratis Le hago el amor al papel, sexymente con el lápiz Mi mente vuela, ellos compiten en carrera Yo me paso la vida dejando que el tiempo muera Háblame de nuevo si tienes otra botella O vamos a hacer que sea fugaz nuestra estrella La vida es tan cruel y dicen que la vida es bella Yo voy de enero a enero perdurando en Pompeya la tormenta del mar en calma No sé escribir sin plasmar el alma Puedes sufrir como si suena una alarma Todo es causalidad y cuestión de karma Si la cabeza me da vueltas Sigo rompiendo la ventana aunque me abran las puertas Disfruto el camino mucho más que las metas Disfruto el paisaje que me dieron mis letras Si la cabeza me da vueltas Sigo rompiendo la ventana aunque me abran las puertas Disfruto el camino mucho más que las metas Disfruto el paisaje que me diste tú De nuevo escribo de ti sin poner tu nombre Siendo tú la idea que vuelve en causa el orden Siendo un astronauta que navega en tus constelaciones De los recuerdos solo quedan estos renglones Una cicatriz marca enseñanzas, no errores Yo quiero rapear hasta que quede sin pulmones El rap medio un viaje en carretera con sueños en la mochila que tomo de vacaciones y influyo como quiero pana un saludo para Oneda y la gente venezolana Fuerza para su país que vendrá el mejor mañana Sabiendo que los que mueren se van sin bajar la mirada Sigo escribiendo con calma hasta el amanecer Sin que me importe el mañana, mucho menos el ayer Cargo la pluma como arma, pecados a mis espaldas Con la sonrisa en la cara y mucho por recorrer Si la cabeza me da vueltas Sigo rompiendo la ventana aunque me abran las puertas Disfruto el camino mucho más que las metas Disfruto el paisaje que me dieron mis letras Si la cabeza me da vueltas